Prislines de todo el mundo si queréis saber de españa de primera mano y sin ningún tipo de adoctrinamiento el canal de Prisline es vuestro canal hoy vamos a hablar eh, vamos a seguir con lo que hablamos ayer y vamos a dejar claro el tema que habéis preguntado mucho que todos los turistas que estabais en españa y os ha vencido el plazo de turismo os vence durante el estado de alarma que en principio es hasta el 7 de junio pues vais a tener prorrogada vuestra estancia 90 días más eh, en principio hasta el 7 de septiembre entonces vamos os voy a aclarar ese tema y os voy a aclarar también lo que podéis hacer en vez de quedaros ahí tumbados al sol aprovecharlo para en ese tiempo extra que se os ha concedido podáis hacer lo adecuado para que os podáis quedar incluso indefinidamente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 Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Si alguno nos ve desde algún país que no haya mencionado, que me lo diga, que lo añado a la lista. Soy Luis, emitimos todos los días en directo, de lunes a domingo, más o menos sobre esta hora. Si lo ves y si no estás suscrito, suscríbete con campanita para que te avise la aplicación de YouTube eh, y el móvil que tenga la notificación, ¿vale? Y así puedas preguntar en los nuevos vivos en los nuevos directos como hacen los que están en la sala de zoom o en el vivo eh, os recuerdo que lo hacemos todos sin ánimo de lucro y aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y toméis cada uno vuestras propias decisiones tenemos aparte un grupo en telegram con unos 4000 personas tenéis el enlace debajo del vídeo es gratuito también como todo lo que hacemos podéis participar libremente bien para aportar información que tengáis a la inteligencia colectiva que llamamos o para preguntar vale entre todos sumamos mucho conocimiento os invito a participar los que veis el vídeo ahora en directo poner las preguntas en el chat y los que lo veis luego ponerlos en los comentarios tanto las preguntas como las aportaciones que queráis hacer bien de este tema que tratamos hoy o de cualquier otro tema que tengáis en la cabeza siempre os dejo un poco abierto el el espectro para. Se me ha revelado. No, Prilinés, la sala de estudio sí, sí, sí, se me está, se está revelando. Espera el que los silencios. ¿Si no nos vamos a estar viendo nosotros nada más? Los silencios, Luis. Sí. Pobre ah. Luis. ¿Dónde los, los silencios? Los el... silencios, Prilinés. Estoy en la presentación del ¿Sí, vídeo todavía. Seguimos, seguimos. No pasa nada. comunicación. La comunicación sí, y tu, la radio sí. No estamos en directo. Porque si estamos ah. en directo pues más. A ver, Prilinés. Prilinés, no me ha. Los he tenido que silenciar. Bueno, de la resolución esta que, que salió reciente, que fue publicada ayer. No subió el programa. Entonces sería volver a empezar. Uh -huh. Bueno, Prilena, yo voy a seguir para adelante, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del tema de, de a los turistas. En vez de darles. Eh, les han dado. 90 días extras desde el momento que se acabe el estado de alarma. Vale, en principio, el estado de alarma se acaba el 7 de junio, julio, agosto, septiembre. Para mis cálculos, os vais a poder quedar hasta el 6 de septiembre. Vale, siempre y cuando os haya vencido durante este estado de alarma. Vale. Eh... Para los turistas os tiene que haber vencido los 90 días durante el estado de alarma, que todavía en el momento de emitir este vídeo está vigente el estado de alarma, ¿vale? Entonces, os vais a poder quedar hasta el 6 de septiembre, según lo que interpreto de la ley, porque dice textualmente dice aquellas personas que se hallen en España en situación de estancia por un periodo no superior a 90 días que haya que haya expirado durante la vigencia del estado de alarma, verán su estancia prorrogada de forma automática por un periodo de tres meses, solamente para el territorio español, ¿eh? No os podéis ir por el resto del espacio europeo, ¿vale? Y, y poco más. Le voy a dejar a don a don Oscar que me haga alguna puntualización, si la tiene que hacer. Le doy la palabra ah, a don Oscar. A grasa bueno, bueno feliz, eh, feliz noche a todos en, en españa no efectivamente de todos los que hasta que termine el, el, el periodo de sección cuando termine se cuentan 90 días y la persona puede estar tranquilamente allá en ecuador e inclusive puede hacer las solicitudes que crea pertinente en esos primeros 60 días para cambiar un, alguna estatus eso es lo que yo quería incidir que no se queden mi consejo es que no se os quedéis hasta el 6 de septiembre esperando que pase el tiempo sino lo que acaba de decir don oscar aprovecharlo para cambiar el estatus y si vuestra idea es quedaros en españa tenéis buenas opciones como por ejemplo el permiso de estancia por estudios vale que a su vez os va a permitir trabajar si queréis y también a su vez os va a permitir conducir si queréis. Eh, que luego muchos es el gran problema que tenéis, que, que os quedáis y no podéis conducir, o, o no podéis trabajar en A, por así decirlo. ¿Qué opina de este tema, don Oscar? Hello. Hay muchas preguntas sobre el tema este de conducir. Básicamente, eh, en la página web de, de, de, de, de, de del organismo de, de tránsito. Hay unos convenios con, la, con gran parte de los países iberoamericanos. La norma fija que todos los que tengan licencia, sea, la, la, la licencia plastificada, porque yo hace mucho hincapié en eso, pueden eh, conducir hasta seis meses sin haber hecho el canje en, en el país, de, en España. ¿okay? Entonces... Ahorita cuando se paralizó, bueno, ahí administrativamente está paralizado el tiempo. Si les están extendiendo tres meses más, como está en un régimen de, de, de, de, de como de turista, se, se, se, extiende, se entenderá que se extiende también ese periodo para que puedan manejar. vale Bueno, Prilines, pues voy a empezar a las preguntas de la sala de Zoom, ¿vale? Levantar la mano, no, tenéis que levantar la mano virtual. Hay una manita virtual, yo voy a ir por orden. Vamos a, a empezar con la persona, con Caleb, que se quedó ayer. Eh, Caleb, te puedes, eh, como se quedó ayer su pregunta y su aportación en medio, pues le doy primero paso a él la palabra y luego voy por el orden. Vale, os recuerdo, tenéis una mano virtual para poder participar. Caleb, puedes participar. Listo. Eh, hola, mi nombre es Caleb, eh, estoy aquí en Madrid, soy de Colombia. Y bueno, ayer les estaba contando un poco sobre, sobre lo que ha sido el, este proceso de vincularme a España, de estar en España. Y, pues, ¿qué les puedo comentar sobre, sobre mí? Eh, soy organizado, soy una persona organizada, eh, mi esposa es aún más organizada, viajamos, migramos de una manera inteligente, inteligente no... no, no bueno, una cosa es mirar tu presupuesto, una cosa es... Eh, Prever muchas situaciones y. ¿Cuánto implícate? tiempo llevas, si me permites la pregunta, Calef, ¿cuánto llevas en España? Llegamos el 4 de marzo, llegamos. Llegasteis el 4 de marzo, marzo como turistas, ¿no? Como turistas, sí. Claro, entonces ahora, según interpreto de la de este decreto, pues vais a tener hasta el 6 de septiembre. Sí, hasta el 6 de septiembre. Sí, ha sido algo muy, muy bueno. Nosotros, eh, bueno, primeramente eh, organizamos un cronograma del paso a paso que teníamos que tener para poder lograr eh, pues, pequeños objetivos con la finalidad de quedarnos, eh, de erradicarnos en, aquí en Europa. Y bueno, esto fue un trabajo de un año, realmente con mi esposa, fue eh, empezar a postillar, empezar a mirar cuál era la, la mejor opción y bueno, decidimos por eh, visa estudiante, la o sea que te has traído ya la visa de estudiante. La, eh, de la... Por ejemplo, empezamos a consultar. Ah, lo estáis haciendo, ¿no, Caleb? Sí, sí, correcto. Lo que hicimos fue, por ejemplo. Es que te lo digo porque es que, mira, la visa de estudiante es cuando uno la pide en el consulado. Cuando lo pide estando en España, se, se llama permiso de estancia. Eso, camisa, Es lo mismo, camisa. solo que cambia donde lo habéis pedido. Pero pidiéndolo en España es permiso de estancia. Por estudios en este caso. Listo, correcto. Y eh, bueno, eh. Eh, apliqué para EUDE, voy a estudiar comercio internacional y bueno dura un año y, un año y dos meses un año y un mes y medio ¿no? Así. comienzo ahorita en junio me llegó ayer ayer en, en la noche me llegó el correo diciéndome que bueno que comenzaba mis estudios en el mes de junio y pues genial y bueno, pues ahora fue, tienes tiempo paso vale a paso. les comento cuando Caleb, sí. es que te, les comento te... cuando yo empecé bueno, ¿sí? Sí, no, es que se te va un poquito la voz, amigo. No sé si es por el wifi tuyo o algo, pero bueno, que estás contento, ¿no? Y funcionando bien. ¿Tienes alguna pregunta que hacer o así? Porque voy a quiero dar paso a todos y hay un montón de manos levantadas. Listo, bueno. Ayer nos iba a contar este eh, no, no, no. Luis de. Bueno, voy a dar paso, José. Te doy paso. José Gotia, actívate el audio y puedes participar. Venga, José. Bueno, pues José no eso. Eh, mira, el siguiente va Sarai, luego va Adán y luego luego sigues tú Caleb. A ver si se te ha arreglado el audio. Venga, Sarai, actívate el audio. Sí, hola, buenas. ¿No tienes vídeo, Sarai? No, se me cayó en ese momento. Vaya, la por Dios. pues no problemas. Paso a Dan y luego cuando lo arregles, pues ya participas. Adán González, puedes activarte el audio. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luis, a todos. Estoy los... hablándole de aquí desde Venezuela. Eh, mi pregunta era para el amigo Cale, que ayer había dejado, no había dejado en suspenso con los electores Pero quería preguntarle básicamente a él. Porque tengo entendido que él es administrador. Igualmente, yo soy administrador también y estaba indagando un poco sobre él. las carreras que, son, que no son reguladas. En este caso, administración, una carrera, una carrera o una profesión que no está regulada. Entonces, quería saber más o menos cómo él manejó ese tema con, con el título y. y vale, pues, pues le paso el, la palabra a Caleb. El trabajo y eso. Perfecto, Adán. Le paso la palabra. Calef, ¿has escuchado la pregunta que te hace Adán? Eh, sí, sí, correcto. Vale, pues puedes responderle si quieres. Bueno, listo. Yo me he traído todos mis documentos apostillados, los estudios eh, primarios y los superiores. Eh, en estos momentos lo que decidí fue optar por una carrera diferente a la que yo tengo. Bueno, es mucha parte la administrativa, obviamente. Eh, pero he decidido tomar una carrera, un, un rumbo nuevo. Entonces, la idea es más adelante homologar homologar administración, ya como para fortalecer, obviamente, y tener pues mi título homologado. Y, pero sí lo que no he seguido por la misma línea de administración. Vale. Entonces... Una recomendación. A ver, eh, Prilines, yo os voy dando paso, ¿vale? Eh, estáis un montón en la sala. Si cada vez habláis no, no va no va bien la cosa, ¿vale? Yo os doy paso. No empecéis a hablar porque estáis casi 40 personas, ¿vale? Entonces, ahora le voy a dar paso a Adán González. Actívate el audio, Adán, y pregunta lo que quieras preguntar. O aporta lo que quieras aportar. No, bueno, básicamente era la, la pregunta. La pregunta, que... te la ha respondido ya Caleb, ¿no, Adán? Sí. sí vale. lo, lo que no me dejó un poquito claro es que yo tengo entendido que el título de los profesionales en la administración no es necesario homologar, ya que es una carrera, o mejor dicho, una profesión que no, no entra dentro de las profesiones reguladas. Entonces, tenía esa duda con eso. Vale, hay unos títulos que no es necesario homologar, efectivamente. Los títulos eh, técnicos, generalmente temas de informática y temas de eso, no es necesario homologar. Los temas de sanidad, los temas eh, de abogados, eso sí. Vale, ¿le quieres añadir algo más de esto, Caleb? Brevemente, del tema de las homologaciones, de lo que hay que homologar y no, pero brevemente, porfa. Está como un poco lento el internet, pero bueno, eh, sí, hay unos, hay unas carreras que no se deben homologar, que simplemente se deben como eh, sacar como eh, el permiso, es que no recuerdo muy bien el nombre. Sí, lo de apostillar. Sí, correcto. Vale. vale. Bueno, pues ya está, venga, seguimos para abajo. A ver, John Mario, actívate el audio y puedes participar. John Mario. Yo, Mario, no sé dónde andará, pero no, no lo activa. Mauricio, venga, te toca. Madre mía, ¿cómo andamos hoy? Mauricio. ¿Qué más, señor Luis? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, eh, Mauricio. Mauricio. Me alegro verte. En... Me alegro verte. Bueno, tengo una, una pregunta, señor Luis. Eh, una persona, una, una de las hormigas, ya tiene el, el tiene una licencia de moto, pero está vencida. Él tiene DNI. ¿Qué puede hacer para poder tener una, una licencia nueva? A ver, tiene sí. una licencia de moto, está vencida y tiene DNI. Sacar... Sí. O sea, que es el español, quiere... entonces. Eh, eh, no, perdón, el NIE. Tiene el NIE. El, vale. el de larga duración. Tiene NIE de larga duración y la licencia de moto la ha vencido. ¿Y la licencia de moto dónde se la ha sacado? En ¿No? Colombia. En Colombia. Pues le paso a Don Oscar a ver qué nos dice del tema. Venga, Don Oscar. Ha escuchado la mira, pregunta, ¿no? Sí, mira, fíjate, el número de identificación de extranjero es simplemente un código, un número, eso no te da potestad a nada, ¿ok? Normalmente todos los canjes se hacen es con una residencia, si se meten en la página de tránsito. Entonces ahí no puede hacer nada, que saque su residencia o que hay muchos países que pueden renovar su, su licencia, que, la, que haga la renovación y que se la manden por, por alguna mensajería. Me gustaría hacer una acotación, señor don Luis, con el tema este de la homologación. Fíjense, para el tema de la homologación de títulos profesionales, no es requerido que la persona tenga residencia ni nada. O sea, con, la simple, con el simple pasaporte o identificación de origen, pueden hacer el trámite. Lo pueden hacer muy bien desde, desde su país de origen sin ir a, a España, y todo eso se puede hacer por internet y se, y se envía y se envían los documentos eso les puede ayudar a, a, a adelantar ¿ok? normalmente esos procedimientos de homologación tardan pero los pueden avanzar y, y no necesita residencia entonces esa es mi recomendación pues muy buen aporte ¿Sí? oscar don luis habla John mario buenas tardes qué pena yo eh, mario eh... sí yo le, es que yo la consulta mía era yo le escribí que yo me había escrito a la escuela de hostelería de sevilla hmm. Sí pues cuéntaselo a los Prelines porque ellos no lo saben, pero te doy un minuto para que lo expliques Venga, ah, bueno buenas tardes y buenas noches a todos mi nombre es yo Mario Machado yo soy de colombia llegué aquí el 20 de agosto del 2019 me escribí a la escuela de hostelería de sevilla para iniciar el curso de gastronomía y cultura española Empezaba el 2 de septiembre y e iba hasta el 15 de julio del 2020. En eh, la inscripción en la escuela era un mes de teoría, el curso costaba eh, el valor de 2.500 euros. Pagué 1.500 euros para que me enviaran los documentos y realizar los trámites del visado en la embajada de nuestro país. Hice todos los trámites, llegué a la escuela, hicimos el mes de teoría... Y después, el, el curso iba por 10 meses. Uno de teoría, el resto de meses eran de prácticas. Ellos me envían a prácticas a la taberna lavardero, que hace parte también del grupo Lesama, que son los propietarios de la misma escuela. Ahí inicio mis prácticas, me renuevan para seguir prácticas. Las prácticas, el primer plazo iban desde octubre a febrero, el segundo módulo iba desde eh, febrero. Mario, tienes que sintetizar, venga, ya ha pasado, ah. lleva ya el minuto. Eh. Es que eh, ah, no podemos sí. estar ah, porque... cada uno, claro, venga. Sí, sí, ya, bueno, entonces, a raíz de esto, la, la escuela dice el 14 de marzo, cortan y ya nos dicen, tenemos que dejar el piso y, y lo que no sé es, ya nos dan por terminado el curso y yo estoy preguntando, es ¿cómo puedo hacer o a qué puedo acudir para hacer la reclamación? de parte de lo que yo pagué o hacer efectivo el contrato que tengo firmado con la taberna hasta el mes de julio. ¿Dónde me puedo dirigir o a quién puedo? Vale, yo pues te voy puedo... a responder yo brevemente y luego le doy paso a Don Oscar. Lo primero que tendrías es porque estás ahora en España, ¿verdad? John. Sí, señor. ¿Estás sí, en señor. España. Lo primero es dirigirse pues a la escuela esta. Eso es lo primero. Sí, sí. Lo... sí pero yo, espera yo, que te yo, lo digo, te digo los pasos. Yo. Lo primero es reclamar a la escuela. Si la escuela no te hace caso, te tienes que ir a la oficina de consumo, ¿en qué provincia estás? Esto, ahorita en este momento me tocó la para de uno familiar acá en Santa Susana, Barcelona. Bueno habría que ir a ir a, pero la, el contrato de con la escuela donde estaba la escuela? Ah, la escuela estaba en Sevilla y las funciones de Tarna Labardero en Madrid. Bueno, pues tendrías que ir a, a consumo, no sé decir si decía consumo de Madrid o a consumo de Sevilla, ¿vale? y poner ahí una reclamación los de consumo van a llamar a la, a la empresa a la academia esta y le van a decir oye qué pasa con yo con yo Mario haces acuerdo o no haces acuerdo si haces acuerdo pues ya te lo han arreglado si no haces acuerdo eh, te va a tocar ya con, eh, a lo judicial con un abogado o incluso tú mismo sin abogado mira tendrás algún contrato o algo de con lo que has firmado no sí sí señor ¿Lo tengo tienes ahí delante Sí, sí, señor. ¿Me puedes sí, decir sí. dónde está sellado el contrato? ¿En qué ciudad? Sí, está sellado aquí en Madrid. Pues tienes Madrid. que ir a la oficina de consumo de Madrid entonces. Tienes que ir a consumo de Madrid, inténtalo por internet, que yo creo que tienen buena página web. Tienes que poner una reclamación en consumo, porque tú dices que ya has intentado hablar con la academia y que con la academia no hay manera, ¿no? Sí, señor, ¿Yo? no, no. Vale. Recurso, sí, señor. Pues entonces, el paso primero, yo te aconsejo que vayas a consumo. Como el contrato está firmado en Madrid pues a consumo sí, de madrid ¿vale? y si luego no te no te dejan o sea no consumo va a darles unos plazos va a escribir a, a esa empresa le va a dar un plazo de 15 días para que te conteste para que les conteste a ellos mejor dicho consumo te va a dar la respuesta a ti si eso te satisface pues ya quedaba arreglado si no te quedara satisfecho con eso pues ya con eso tú tendrías que ir a lo judicial con una reclamación judicial que puede ser con abogado o incluso sin abogado, porque bueno, aunque el importe ya se le va, ¿no? ha dicho 2.500 euros, ¿no? Que te ha costado. Sí, señor. ¿Hay y otros alumnos que... que estén afectados con el tema o no? Sí, claro, sí, sí, éramos. Pues éramos sería, siete. Sería conveniente que lo hicierais entre varios, yo creo, si, si tienes contacto con ellos. vale Voy a dejarte al letrado Don Oscar Padrón, le voy a pedir que muy brevemente, si quiere añadir algo a lo que yo te he dicho. Pues que te lo diga, ¿vale? Venga, de unos... Ah, Muchísimas gracias, muy amable. Nada, sí, nada, amigo. Como está diciendo don Luis, tienes que ver primero, primero tú has ido a hablar, pásalo por escrito, de modo tal que ellos se vean obligados a, a que te respondan por escrito y tengas la prueba, ¿ok? Baja consumo, haces el reclamo, ve que se haga en vía administrativa, Ahí logra muchas veces se logra resolver ahí porque puede ser sujeto de que, que lo, de lo cierre y trata de generar un, lo que se llama un litig consorcio, que aparezcan tres o más reclamando, porque eso ya da indicios que te da más fuerza. Además que las sanciones son más fuertes cuando, cuando pasan de tres personas en el reclamo pero vamos yo yo eh, con las personas con las otras personas tienes contacto muy, muy fluido o no con no por la verdad estamos. la verdad ellos ellos como que están buscando la forma de volverse a su país eh, son bracileros el... mexicanos el bueno, único que tuvo lo oportunidad... puedes preséntalo tú mismo no pierdas tiempo porque en estos casos el tiempo es importante sí, tienes que ir a la oficina de consumo de Madrid y poner una reclamación. En la misma reclamación pones que hay más alumnos afectados. Si tienes algún papel o algo que te haya dado la escuela, pues adjuntas ese contrato, copia de ese contrato que tienes ahí. A, ajunta todos los papeles que tú puedas. ¿vale? Y, y a esperar. Eh, le van a dar un plazo de 15 días. Eh, la, la, la, la Consumo de Madrid va a escribir a esa escuela, le va a dar un plazo de 15 días para que conteste y la escuela le tiene que contestar a consumo y consumo luego a su vez te va a avisar a ti vale, y, ah, y ahí espero. probablemente se arregle probablemente dependerá de la escuela y si no pues tendrás que ir un paso más vale, que es lo judicial vale. Ah, Hombre, sí. lo que te dice don oscar está genial claro si estás con los otros alumnos y lo podéis hacer conjuntamente pues mejor pero claro si cada uno está yéndose para méxico otro para el otro lado pues no lo dudes y ves poniéndolo menciona que hay otros alumnos afectados y, y échalo, que no pierdes nada, vamos, el no ya lo tienes, ¿vale? ah, muchas gracias. Don Luis. Nada, amigo, está si sí, seguimos en contacto, vale. Tú cualquier día te puedes meter y nos vas informando. Cualquier duda que te surja en el camino, pues nos lo dices, ¿vale? Pero vamos, como está firmado en Madrid, a la, a la, busca en Google, oficina de consumo, comunidad de madrid. ¿Vale? Y ahí pones la reclamación. Vale, amigo. Ah, muchísimas gracias. Muy amable. Nada, amigo. Venga, seguimos para adelante. Mm... Le toca a Mari. Mari, si quieres eh, participar, pues empieza ya directamente. Actívate el audio, Mari. Venga, actívate lo que te veo ya por ahí. O si quieres, te lo activo yo. Te lo activo yo. Espera, que le doy aquí. Ya está, ya puedes hablar, Mari. Venga, lo que quieras preguntar o aportar. Venga. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, pues nada, me llamo Marina. Y pues bueno, eh, Caleb me ha invitado al grupo, yo ya llevo mucho tiempo en España, llevo ya 14 años, pues bueno, yo ya... He ¿De dónde eres, aquí. Marina? Yo soy boliviana. ¿Y ya llevas 14 ¿Sí? años? 14 años, en Madre España. mía, y ya, y ya tendrás la nacionalidad, supongo. sí. sí ah, muy bien, muy bien, muy bien, genial. O la sea la que de ya eres ciudadana, ciudadana ¿sí? española. ¿no? Sí, ya, ya soy ciudadana y también mi hijo y pues bueno, estoy intentando ahora ayudar a mis hermanos porque me los traje de Bolivia y pues bueno, estoy intentando de que ellos también tengan ya la residencia legal en España a ver, yo os, os daría un consejo, ¿vale? a todos aquellos que, que quieren venir a España no vengan a la aventura porque venir a la aventura es arriesgarse mucho eh, la experiencia que uno tiene mira, yo conocí a Caleb porque yo me dedico a muchas cosas aquí en Madrid, ¿vale? Consejo que les puedo dar, buscar un contacto, dónde llegar aquí en Madrid, en cualquier parte de España, ¿vale? No vengan, como les digo, a la aventura. Caleb, eh, un inciso que te hago. Caleb, por lo que nos ha contado, él sí que lo ha programado bastante, lo ha estudiado, ¿verdad? Lo ha, lo ha trazado, como ha dicho él, antes de venir ha pensado lo que iba a hacer, ¿verdad? Lo ha diseñado, claro. no ha venido a la aventura. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que nos dice. Mari, eh, no vengáis a ver qué pasa, porque porque luego pasa lo que pasa. Sigue, sigue. Perdóname, Mari. Vale, eh, pues yo me vine a la aventura. ¿Tú viniste ¿vale? a la aventura? Porque yo me vine a la aventura sin tener un conocido nada que. En, en casa este. del herrero, cuchillo de palo. <risa> Hombre, cuando no queda otra, pero mejor planificar, claro, que hace 14 años no habían estos vídeos que te, te dan Nada. mucha información, te dan mucha información Nada. o testimonios como como el que estás dando tú ahora, testimonios claro. que pueden ayudar a mucha gente, efectivamente. Yo me vine muy joven con 24 años, con 23 y aquí cumplí los 24. Fíjale. Así que eh, es una vida, o sea, tú vienes por un tiempo, tú piensas que vas a venir a España. Yo tenía la idea de quedarme tres años y al final mira, llevo 14 14, 14. ¿Y has vuelto? ¿Has vuelto a, alguna vez a tu país o no? En este tiempo. Claro, he vuelto sí. a Bolivia dos veces. Eh, me he casado aquí también con un chico español, madrileño, así que, o sea, es la vida. Te va enseñando cosas, vas buscándolo y, y va surgiendo mil, mil cosas, oportunidades hay las oportunidades, no digo que hay oportunidades, la cuestión es saber programar cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, eh, y sobre todo, ser personas responsables, porque muchos inmigrantes pensamos que España eh, tiene mucha libertad de todo, pero es que si venimos a España tenemos que venir con una mentalidad de que aquí tenemos que también respetar las reglas, porque España es un país que cuando ustedes vuelven a sus países, no es lo mismo, España es organización, España para mí es, no sé, lo que yo no encuentro en mi país, ¿vale? Con lo cual, yo sé que aquí van a venir muchos, porque ahora lo estoy viendo, entonces, venir con esa mentalidad de que están viniendo a buscar un futuro mejor, entonces, venir a colaborar a este país, porque es que a mí, yo honestamente, Luis, me da rabia aquel inmigrante Dime. que viene y pide ayudas por todo. Aquí estamos en contra de eso. Aquel que viene a, a pedir ayuditas, pues no, pues no. Yo, claro. yo no estoy. Para eso que se queda en su país ya está. Aquí se viene claro. a aportar a trabajar a, a una vida de esfuerzo y mejor para todos, claro. Eh, si no pues nos hundimos todos, claro. Si aquí todos pedimos claro. ayuda, todos dejamos de trabajar y que me ayuden. Otra cosa a lo mejor es una ayuda puntual de alguien que, veamos, no hacemos otra. Mira, Mari, no hacemos otra cosa que decir emigración responsable, ¿qué quiere decir? Exactamente. Pues eso. Y, y yo lo digo porque, porque no por el hecho que yo ya haya conseguido mi nacionalidad española, aporto, aporto mucho aquí. Ahora lo veo como ciudadano español porque, mira, yo tenía experiencias de chicas hondureñas o qué sé yo que han venido solas, luego se han, han visto que hay ayudas por Los hijos y no sé qué, y vengan, dejan de trabajar y van pidiendo ayudas, y es algo que yo me niego como inmigrante. Vale, Entonces, Mira Mari, hice, cual... un video, hice un vídeo, hice un vídeo, hice dos vídeos con una tal Fátima. Saludos, Fátima. Si nos ves hoy en lo personal, muy bien. Pero mm -hmm. esa mujer llevaba o lleva 25 años en España, creo que eran por supuesto ni se ha pedido la nacionalidad, pero es que además, ojo, lleva cinco años sin trabajar. Hicimos esos vídeos para ver por qué no conseguía trabajar esa mujer de veintitantos años. ¿eh? Ahí tenéis los vídeos, los de Fátima, Fátima sin trabajo. Ahora, pues en uno de ellos eh, se lo hice con una chica de Perú que acababa de llegar, llevaba diez días en España la chica de Perú y ya estaba trabajando. Había venido de Perú y en diez días la chica de Perú trabajaba. Y Fátima en cinco años decía que no encontraba trabajo. Me criticaste mucho esos vídeos, pero yo lo, lo dije. si sí, Precisamente lo he traído para que veáis el contraste de que quiere trabajar y de que no. Y Fátima era un ejemplo de ese 7%. Que bueno, o sea, poltrona. Eso sí, tenía un montón de hijos. No sé sí, ya ¿no? ni me acuerdo cuántos hijos tenía. Tres, cuatro. No sé si está esperando el quinto, porque al quinto ya te dan otra super ayuda de no sé qué. El bueno, estado, o sea, lo único que da es migajas. Yo, os doy mi opinión, ¿eh? que yo no soy de ningún partido ni nada. Pero si venís con la con esa idea, no, yo, vamos, hacer cada uno lo que queráis, pero ya lo ve, vamos, que lo que os está diciendo Mari, que yo no la conocía y aquí la estoy conociendo en el momento. Pues nada, si quieres añadir algo más, Mari, y si no paso, te llamo Mari, porque es lo que me sale aquí en pantalla. ¿Cómo Exactamente. Has dicho? Es lo que has puesto, ¿no? Lo has puesto tú. Sí. ¿Quieres Entonces, añadir algo más? Antes de. Pues nada. Que eso, que vengáis con responsabilidad y con una mentalidad de que. Eh, va, vienen a aportar, no a restar, ¿vale? Eh, luchar por ese sueño, porque yo vine a España con un sueño y al día de hoy doy, doy gracias a Dios porque aparte de que cumplí ese sueño, conseguí mucho más de lo que yo me proponía. Entonces, cuando una persona viene y va dejando atrás aquello que, que le duele porque es la familia, dejas todo… Pero vienes con esa mentalidad de que voy a España a luchar, no a uh, pedir ayudas. No a lloriquear, sabe. no a lloriquear, diría Exactamente, yo. Bien, ¿vale? Claro. Y, es y que pues está nada. claro que es el espíritu, está, está clarísimo, vamos. O sea, hombre, yo os digo una cosa, yo rompo una lanza a vuestro favor, yo sé que el no, bueno, todos los prilines el 99,99 por 99%, os veo lo que ponéis en telegram y es el espíritu es lo que está diciendo Mari. Ven, venís pues mira, a trabajar Luis, es el espíritu Luis mira yo cuando llegué a españa me busqué trabajo de interna eh, vi que de interna no no me gustaba mucho luego digo me busco de externa luego terminé trabajando eh, ahora mismo trabajo en 22 pisos limpiando sí. casas vale trabajo con un montón de españoles pero a la vez todo el dinero que yo ganaba antes lo mandaba a Bolivia y lo invertía, invertía en propiedades. Y hoy en día me he metido al mundo inmobiliario. Hoy en día ya invierto en propiedades aquí en Madrid. Con lo cual, poco a poco, me he ido dando a conocer en grupos de gente española, inversores. Y, joder, pues me dicen a mí, persona española me dice, me está diciendo una tía que limpia casas, que a la vez que limpia casas invierte en viviendas, pues que no, no, no me lo creo. Me pare yo sí que me lo creo perfectísimamente. Oye, le hice una entrevista a una compatriota tuya de Bolivia uh -huh. y, y ganaba un dineral limpiando las casas. Vamos, que no nos salían las cuentas del dinero que ganaba. Y porque se cogía un día libre ella para descansar. <risa> <risa> el trabajo no la faltaba, os lo aseguro. Ver el vídeo está por ahí abajo. Por cierto, voy a hacer un inciso. poner un like si os aportamos información, ¿vale? ponerle un like, que es lo único que os pido, y que corráis la voz, como le han dicho a Mari, porque hay mucha gente que no sabe que existimos. Los pritines somos una reunión mundial de todo el planeta sin ánimo de lucro, eh, para que cada uno aporte sus, sus opiniones, sus sugerencias, y lo que os digo al principio, y cada uno tome sus propias decisiones. ¿Veis? Distintos puntos de vista. Pues Mari, si quieres añadir algo más y si no paso a los siguientes que han levantado la mano, pues estás invitada cuando quieras estar por aquí, estamos todos los días. Vale. Vale, de acuerdo. Pues nada, eso. Luchar por sus sueños y uh, planificación. Y sobre todo, fuerza mental. Para dar ese paso a, a lo que están pensando hacer, ¿eh? Mucha fuerza mental, chicos. Es lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por tu participación. Pues ahora le va a tocar, venga, Ifón de Luis César, luego va a ir Escalante Aza y luego David Murillo. Ifón de Luis César. Te puedes activar el audio y participar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me ¿Escuchas? Sí, te oímos muy bien. ¿Cómo tal, Luis? Te oímos muy ah, bien. Tocayo. Bueno. Luis, Luis. ¿Cómo estamos todos? Eh, bueno, yo entré, como saben, eh, en febrero, el 26 de, de febrero. El 27 fui a, a Lucha a meter la solicitud de asilo, o sea, a pedir la cita. Me tocó el 17 de marzo, lamentablemente... Estoy ahorita como turista, pero eh, esperando que venga cuándo van a reactivar y para meterlo y seguir el proceso. Como tú sabes, mi hijo tiene ya aquí un año y está trabajando y todo eso. Y la idea, o sea, siguiendo la, la, las palabras de Mari, mira, hay que hacerlo planificado y no a lo loco. Yo vine el año pasado, dejé a mi hijo que este año... Me tú no, yo tú ya lo has planificado, trabajo. ¿verdad, Luis? Tú lo has planificado. Claro, totalmente. Yo tengo año y medio en esto. Y, y yo soy 20 años trabajando en una empresa como gerente, una empresa transnacional en Venezuela, gerente de informática. Y claro, ya el país, yo soy venezolano, el país está. Eh, Oye, y Luis, pues claro. tú nos puedes aportar un poco lo que decía tu compatriota de Venezuela. ¿Los títulos de informática te valen directamente no. para trabajar o cómo va eso? Tú, tú lo okay, tienes que si saberlo. Te pregunto, sí, sí. ¿vale? Pregunto. valen e informa, Los informáticos no tienen que apostillarse. Porque más que todo va en el conocimiento que uno tiene y eso es universal. O sea, eh, claro, la, eh, supongo, valen, déjame adivinar, Luis, las empresas te hacen una prueba de selección, ven que sabes hacer lo, lo que haya que hacer y si les claro. es válido vas para adelante, ¿verdad? No, que no es necesario Mira, homologar y todo el... Pero prefiero que, que seas tú porque eres el experto. Luis. Mira, Luis, es que para que tú veas que las cosas... Eh, los tiempos de Dios son perfectos ¿no? hoy yo recibí una llamada de un, un español que necesitaba una asesoría en informática para su hijo y lo lo, lo asesoré le di la, la cuestión online y me pagó y, y date cuenta sí, yo no claro que... Aquí al aquí único que no le pagáis es a mí, si me permitís la gracia. <risa> que yo lo hago gratis, pero lo hago encantado. Oye, si os pido no. que. es Un inciso publicitario: que los vídeos, o sea, los anuncios que mete YouTube por aquí en medio, por ahí, verlos, es el único pago que os pido. Pero no para que yo me haga rico, que con eso no voy a ganar nada. Es para dárselo claro. a quien transcribe luego lo que hablamos, ¿vale? Pero, eso es correcto. Pero vamos, que pero no bueno. es normal que te paguen, Luis, claro, que te van a, Incluso te puedes poner hasta un negocio de eso, de, de asesoramiento informático, eso está muy en boga, ¿eh? Aquí. Lo... Es correcto, es correcto, Es que yo estoy esperando eso. Yo sé que todo me va a salir bien, porque las cosas. Eh, continuando con lo que decía Mari, mira, hay que venirse con una base sólida, con un colchoncito, como dice en Venezuela. Y, y mira, date cuenta, me vine y me salió este imprevisto de dos meses casi tres ya sin trabajar, sin sin paralizado, pero hay que seguir para adelante. Hombre, claro. Claro. Ver, no, hay, sí, no hay de otra. Si, si te sirve, le ha pasado a casi todo el mundo eso. <risa> ah, es claro, claro. Pero bueno, y entonces lo, lo importante es eso, de que esperar, yo sé que pronto, cuando pasemos a fase 1 o tal vez a fase 2, que creo yo, cuando pasemos Madrid a fase 2, es que van a entender las oficinas de extranjería no hay que no hay que desesperarse sino esperar porque eh, y ahí yo creo que van a llamar a todos esos dos dos semanas de que quedamos en el aire de no pudimos meter el, el asilo vamos a nos van a llamar yo estoy seguro porque los teléfonos los tiene hombre claro, entonces, que, que, claro, que, claro, que sí. claro que sí yo creo que sí entonces bueno vamos a esperar simplemente y pues, para adelante, Luis o sea esto y y, y vuelvo tedito en juntos todos como la Unión Europea y juntos todos nosotros los PRIMLINE vamos a, a forjar valores para que este país siga creciendo tal como es. Así es. Pues, pues, pues muchísimas gracias por tu aportación, Luis. Y, y vamos, aquí estamos, ¿vale? Para lo que necesitéis. Pues bueno. muchas gracias. Venga, José Gotia, te toca. José, actívate el audio, luego va Escalante y luego va David Murillo. Venga, José, ya puedes hablar, ya veo que lo tienes activado. Venga, va. Okay, bueno, buenas tardes para todos, este, Luis, a todo tu equipo, a todos los liners. Este, yo lo había escrito el día de ayer porque en mi caso es el siguiente, ¿no? Yo solicité el arraigo familiar. ¿Ok? Entonces. José, lo primero, ¿dónde, ¿de dónde has venido y dónde estás ahora? José. Ok. Eh, yo soy yo soy venezolano. Vale. Soy y estás en. Sí, se nota. Se nota por y ahí la encuentro... gente. Y me encuentro en Madrid. Vale. Entonces. Vale, vale. pues hazla conmigo. Hijo. hijo menor de edad, pues bueno, es español. Y. ¿Tu hijo es me español? Traje... Me metí en la página ya, eso lo solicito yo en diciembre. Eh, me metí en la página hace poco y me aparece ya. Que eh, está positivo eh, el resuelto, que ya es favorable. Ahora, mi pregunta es: eh, si no me ha llegado la carta a, una, a la casa, al buzón, yo con ese resuelto, imprimiéndolo de alguna manera, yo con eso ya puedo eh, optar a para algún trabajo, solicitar la, el seguro social. ¿Qué te ha llegado resuelto, José? Que no me he enterado bien. Es que se te entrecorta la voz, amigo. ¿El qué es lo que te ha llegado resuelto? Porque okay, me llegó ya el, el resuelto favorable de la residencia. Vale. ¿sí? Por radio. Pues eh, sácate ya el, ¿Sí? número, sácate el número de la seguridad social y a trabajar. Mírate el vídeo de cómo saca el número de la seguridad social. Mírate toda la información que tenemos en Telegram. Y a hacer sí, entrevista ya. de trabajo y a trabajar. Yo me vi, ya. Yo me vi el video. La, mi duda era que si no me ha llegado todavía la carta en físico a mi, a mi domicilio. Tú el NIE lo tienes, ¿no? Ir a... El NIE lo tienes. Nie tienes, ¿no? Eh, no, bueno, tengo el número como tal que me entregaron cuando me entregaron el documento de espera. ¿Tienes Nie? Sí. Pues con el Nie, ¿cuándo te entregaron? Pero ese número, ¿cuándo te lo entregaron? El, ese número me lo entregaron cuando empecé a... a sí, ¿cuándo era esa circuncia? fecha? ¿Cuándo era la fecha? Más o menos. Eso fue en diciembre. En diciembre yo hice ese proceso. Cuando entregué toda mi documentación para la solicitud, hmm. eh, es el pago de la de la tasa. Y eso todo lo y has hecho ese... tú por tu cuenta o lo has hecho con algún abogado. No, solo. Muy bien. Incluso el eh, sol. Yo amanecía, yo amanecía metiéndome en la página porque es un problemón. Para ingresar a la página. Y bueno, con... Mira, yo lo que haría, mira, como estamos todos los días, vamos a hacer una cosa. Yo lo que haría el siguiente paso, eh, intentar sacarme el número de la seguridad social. Con el número de la seguridad social, puedes trabajar sí o sí. Entonces, okay. si, si te atra te atrancas, por así decirlo, con el número de la seguridad social, me lo dices, nos lo dices aquí. Estamos todos los días. Pero yo ahora cogería, como tienes el NIE. Eh, mírate el vídeo de la seguridad social si, si no lo has visto y si lo has visto ya lo has visto lo que hay que hacer mírate lo que la información que sí, hay en sí, Telegram te y pídelo y pídelo y nos cuenta luego y si te, y si te atascas y no vale. lo puedes sacar me dices también Gracias. te parece José venga parece te, ve, da ese paso y seguimos hablando vale que estamos todos los días vale José venga Muchas gracias, José. Gracias. Venga, gracias. Esca, Escalante Aza te toca. Escalante Aza, actívate el audio, participa, aporta o pregunta lo que tú quieras. Escalante Aza. Ya está, ya Buenas lo tienes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te pues llamas? Pues ya me llame. Soy Azanet Escalante desde México. Este, ya A he Zanet. visto los videos. Azanet. Eh, pero quisiera saber si me sirve el contrato de arrendamiento. O sea, yo tengo casa propia me sirve un contrato de arrendamiento para comprobar ingresos para poder estar allá sí Tiene que estar notariado no entonces hombre todo lo que le metas viene bien tiene que estar que sea que sea Que sea real lo vas a pedir en el consulado no a Janette? Sí. Llévales el contrato normal y si te dicen algo pues ya siempre tienes tiempo para llevarlo a un escribano o apostillarlo, yo creo que no, yo creo que si se ve que es un contrato real te va a valer. Ellos lo que quieren ver es, es que tiene, ahora le dejo a Don Oscar. Ellos lo que quieren ver a Zanet es que quiere que tienes unos ingresos. Wow. Y, que, y que no son de mentira, claro, que no son de mentira. ¿vale? ¿A don Oscar te quiere decir algo, te lo voy a sí, eh. te lo voy a pasar que él le es letrado y te sabrá decir mejor que yo. Diga, diga, don Oscar, venga. Sí, señora Escalante. Si usted está pidiendo, eh, está haciendo el trámite a través de consulado, lo que le van a pedir es una compulsa. La compulsa no es más que lleve ese contrato allá en una notaría allá en México y el notario va a ver a, a vista original si es un contrato contra la ley y él, él le agrega ahí una certificación y eso es lo que, que va a entregar. Eso es lo que eso significa. Sí, es lo que y ahí es, le da el carácter, que, que esté compulsado, ¿no? O sea, que le a el lo que eh, azanet es que tienes que sí. llevar el original como luego el consulado se queda la copia pues eh, la ah. copia digamos que lleve un sello como que concuerda con el original aquí esto no lo hacen en cualquier registro público aquí en españa no es necesario un notario no sé allí si, si solo tiene que ser con notario alguna pregunta más Azanet? este y he buscado instituciones no universitarias yo yo aquí en méxico soy profesora tengo plaza lateral, pero este he buscado estudiar, o sea, estudios allá y pues sí se me hacen algo caros. Me busqué en instituciones no universitarias para hacer un curso. Pero este me dicen que ellos no pueden decirme si me pueden aceptar o no, que tendría yo que hablar a este o checar aquí en mi consulado. No entiendo la pregunta, Sanet. Oye, os eh, pido, espera, espera. A todos los que vais a participar, nos quedan muy pocos minutos. Os pido que ya vayáis pensando la pregunta para cuando os dé paso, soltéis la pregunta, porque si no, nos no va a dar tiempo. Azanet, es que no entiendo bien la pregunta. ¿Has buscado un o montón sea, de centros, no? Sí, que son muy caros, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Eh, quiero buscar un curso económico, pero sí. me, eh, no sé si puedo entrar sí. a un curso sencillo como sí. enfermería. A o ver, algo. te lo voy a explicar, pero a ver, es que tenéis que ver los vídeos, Prilines. Yo no puedo en cada vídeo repetir lo que he hecho en cinco vídeos anteriores porque busqué? no cabía. No, te voy a decir, pero muy rápido, luego te remito al vídeo. A ver, eh, te vale cualquier curso que esté reconocido digamos para, para el tema puede ser un curso sencillito y baratito que los puedes encontrar desde 60 euros al mes te lo digo y ahora me dirás y cómo yo sé si el curso es sencillito baratito me vale o no me vale pues os hemos puesto tanto en telegram varias veces como en el vídeo que os lo hice la mejor manera de venir a españa ahí hay un comprobador de cursos que es del gobierno de españa tú hablas con las academias que a ti te interesan que te gusten que son baratitas y luego te vas a ese comparador que es una página web del gobierno de españa metes la academia y te dice si te vale para visa de estudios o para el permiso de estancia o no te vale, ¿Vale? hay un enlace que además es muy importante ese enlace porque nos costó mucho de hecho hay, hay hay tres enlaces uno para los estudios universitarios que no es el caso otro para los cursos sencillitos y hay otro para las escuelas de idiomas eh, tenían que estar reconocidas por el Instituto Cervantes, si no me falla la memoria, ¿no, don Oscar? era Sí, es correcto. Y mira, y no te compliques mucho, eh, señora Asa. A un jefe mío mandó a la esposa y para extenderse hizo un curso de OFI. Aprende OFI en España. Sí, sí. Se quedó. <risas> mira, eh, Azanet, te, te digo lo importante. No, no, pero no os riáis. Si puede ser un curso de cocina, a ver, eh, lo digo pero por un décima vez ¿eh? vale cualquier curso siempre que esté reconocido eh, pero no no te, reco eh, no te reconoce por el nivel del curso te lo reconoce porque tenga una una carga presencial te piden que tenga el curso por lo menos 20 horas presenciales a la semana con eso te va a valer Bueno, y claro que sea un curso que no sea un amigo que te da el curso claro eso no valdría por eso está el comprobador pero que puede ser un curso de office si quieres. Luego ya entraríamos en la duración del curso. Si dura más de, de tres meses, de seis meses, ¿vale? Porque claro, te van a dar el, el permiso de estancia o la visa de estudios, te lo van a dar en función de lo que dure el curso. Si dura seis meses, te la van a dar por seis meses. Si dura siete meses, como decía Don Oscar el otro día, buena técnica, te va a dar por siete. Si dura un año, te la van a dar por un año. Y si dura tres meses, te lo van a dar por tres meses. Recomendación, búscate uno de siete meses. Bueno, si tienes más dinero para enseñar, búscatelo de un año. No importa porque alguna vez que estés aquí puedes renovarlo por otros cursos. Mírate ah, en magister.com, mírate en lectiva.net, mírate en educaweb.com centros. Busca cursos que estén con tu presupuesto. Cuando tengas los cursos que un poco te interesen antes de pagar nada te vas al enlace que os puse debajo del vídeo, la mejor manera de, de venir a España, o te vas a Telegram, al grupo que tenemos, y allí compruebas si esas academias te valen. Y ya, si te valen, pues ya vas para adelante, haces la matrícula. ¿Lo quieres pedir allí en el consulado o lo quieres pedir una vez que estés aquí? Eh, lo quería pedir desde acá. Vale, pues entonces te vas al consulado. Hombre, un consejo rápido que te doy: ¿ves al consulado? ¿Has ido al consulado ya o no? No. Pues ves al consulado, o, o mejor dicho, a la página web del consulado ahí, en México, ¿no? Estás en México. Sí. Suelen tener buenas páginas web y descárgate lo que te piden. Pero vamos, lo que te piden es que estén matriculada, el, el, los ingresos que tú has dicho y poco más, Si alguna foto y no sé qué del pasaporte y uh -huh. eso, ¿vale? Entonces, la pregunta creo que queda respondida, ¿no, Azanet? Sí. Sí vale, sí, sí, vale, cualquier cosa, con lo que os digo a todos, ¿vale? Estamos todos los días. Te metes cuando quieras, ves haciéndolo y me vas preguntando, nos vas preguntando, ¿vale? Venga. Gracias. Nada, mujer. Gracias a ti. Venga, David Murillo, te toca muy brevemente, ¿vale? Para que dé tiempo al máximo. Ya no sé si todos vais a poder entrar, ¿eh? Prilines, yo lo he dicho al principio que seáis que sinteticéis. Yo tengo una hora máximo. Venga, David, te toca. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Mi es David, estoy, de, estoy en Colombia. Mi pregunta es: eh, Lo que pasa es que tengo familia en España, que se fue a España, pero ya llevan aproximadamente un año. Entonces, ellos quieren pedir asilo. A ir por, por un proceso que tuvieron acá en Colombia. Entonces, pero, o sea, quiere pedir asilo. Es... La, eh, perdóname. Eh, David, la familia que tienes en España es la que quiere pedir el asilo, ¿no? Sí. Vale, sigue. Llevan entonces, un año, más dicho, ¿no? Un año. llevan un año. Entonces, la vale, vale. pregunta es: sigue, sigue. Llevando un año, ¿Pueden pedir asilo? Sí. Así me gustan las preguntas. Mira. O sea, yeah. de verdad, aprender de David, por favor. Es que si no no podéis participar todos. Y yo, fíjate, bueno, David, lo, lo, lo que dice la ley rápidamente, tenéis que pedirlo en el primer mes. Pero también dice la ley, salvo que las circunstancias de que lo solicita, pues hayan cambiado, o, o, o te lo digo yo, o no tuvieras desconocimiento. De hecho, tengo, mírate los tres vídeos de la tarjeta roja y tres vídeos, tarjeta roja, tarjeta roja, son rojos, lo vais a encontrar fácil. En el tercero le hago una entrevista a una chica, no sé si era de Colombia. Pues yo creo que la de Colombia también, no me acuerdo. No, no sé qué el país, pero total, que ella lo había pedido al año y medio. Al año y medio lo había pedido y lo estaban se lo estaban tramitando. O sea que la respuesta es sí. Venga, algo más que quieras preguntar o aportar. Eh, eh, ¿Y ellos tienen que ir toda la familia como tal o puede ir solo una persona a pedirlo? Hombre, a ver, eh, los mayores de edad tienen que ir. Y ya mejor hacerlo todo conjuntamente. Podría y última, ir primero uno pregunta, y luego el otro y más rollo, pero yo creo que los suyo y todos juntos en un, en un mismo expediente. Los niños no creo que sea necesario que, que acompañen, no pero si es un matrimonio, pues lo suyo es hacerlo conjunto, claro. Sí, más cosillas, la última, David. Última consulta. Yo soy licenciado en idiomas acá en Colombia. Eh, mi pregunta es: ¿yo tengo que homologar un, ese título o también de pronto tiene? Porque lo he buscado y no, no Licenciado en, perdón. En idiomas. Mira, te digo muy rápido, yo siempre os doy mi opinión, ¿eh? que quede claro, vosotros toméis las decisiones. Eh, si es idioma, para dar, por ejemplo, clases eh, en, en un sitio privado, eh, tal, no va a ser necesario. Si quieres trabajar de profesor en el Estado, trabajando para el Estado, ahí sí que te piden más homologación y más rollo. ¿Vale? Ahora, también te digo, la mayoría de, de, del trabajo aquí en España lo generamos las empresas privadas. Lo menos a día de hoy. Yo, te Dime. llevo todo apostillado, ¿cierto? Eso sí, eso es muy interesante que lo traigas, que es apostillado, porque cuando una cosa está apostillada, digamos, garantiza garantiza su autenticidad. Y de hecho, para homologar, siempre podrías luego hacerlo desde aquí. ¿Vale? Si Don Oscar, mira, don Oscar creo que te quiere decir algo. Pero muy rápido, don Oscar, ¿qué le el quiere decir usted a David? Venga. Mira, la, la recomendación general para el que vaya a migrar es preferible que no traiga ni ropa ni zapatos, todo eso se compra en el sitio donde uno migra, los documentos no. Entonces, el que quiera migrar, tráigase todos los papeles que pueda, ok. y eh, como dice don Luis, apostillado para certificar que no, que no son plagiados, y listo. Hay documentos allí que cuando vas a hacer procedimiento administrativo tienen vigencia de 90 días desde que se genera. Pero algunos se vencerán, pero ante un privado, como dice Don Luis, dice: Ah, mira, esto está postillado. Es, un, es un documento válido y ahí no importa el tiempo. Esa es mi recomendación. Perfecto. Pues muchas gracias, Don Oscar. Os recuerdo que él es Don Oscar Padrón y es, es, es licenciado en Derecho, es doctor. Para el que quiera consultarle o algo, le tenéis en Telegram. ¿Quieres añadir algo más, David? No, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias por haber participado. Yo os digo a todos: estamos todos los días. O sea que podéis venir cuando queráis. Eh, se quedan unos cuantos sin participar. Mm, Nancy, venga Nancy, pero un minuto. Nancy Córdoba. Vale, gracias, muchas gracias, Luis. Venga Nancy, ¿qué, qué tal? Buenas. Eh, perfecto, voy a tratar de ser breve. He buscado un consulta. nombre que no hubiera participado nunca, por eso te he llamado a ti, vale, porque ya solo queda para uno, muy breve. Venga Nancy. Sí, exacto. El día de ayer me comuniqué mediante la página de YouTube, estuve siguiendo la transmisión y e hice una consulta, una consulta sobre la renovación de la tarjeta roja. En mi caso se me venció en abril, el 11 de abril, pero tengo un problema para sacar la cita de renovación. Sé que todavía, se, bueno, sé que se ha extendido la vigencia hasta seis meses más, pero quería saber si actualmente se permite o es posible sacar la cita para la renovación o todavía no. Vale, muy buena pregunta, Nancy, porque sé que a mucha gente le interesa. Mira, Prilines, de momento que sepamos, por lo menos los que estáis en Telegram, os recomiendo el grupo de Telegram 4000 Prilines de Inteligencia Colectiva. De momento todavía no hay citas, ¿vale? Al momento de este vídeo. Eh, en cualquier momento las activarán, pero precisamente os lo han prolongado a todos seis meses para que no haya agobios. Hacer caso, el, el Estado español os ha dado una prórroga de seis meses para que luego los renovéis tranquilos. Que no hay que ir ya el día 26 de mayo todos ahí a pelotonarse a renovar, no o sea que no pasa nada, tranquilidad, pero es muy buena pregunta que la que has hecho Nancy porque casi todos salen con esta duda, ¿vale? Eh, todavía no hay citas, pero insisto, cuando salgan las citas tenéis seis meses para renovar, o sea que tenéis un tiempo muy amplio, ¿vale? Cuchar, sé que habéis quedado muchos sin participar. Estoy viendo la mano levantada. No queda, el máximo tenemos una hora, Prilines, no pasa nada. Mañana seguimos y al otro, y al otro, y al otro. Yo, mientras pueda, aquí voy a estar con vosotros y espero que sea mucho tiempo. Vale, entonces, todos los que no habéis podido participar, pues venido mañana y, y ya está. Y no pasa nada, vale, que estamos todos los días repasando los vídeos. Que veo que muchas preguntas están en los vídeos, que no cuesta nada uno. Yo que sé, mientras está haciendo la comida, lo que está haciendo ahí, ponerse el vídeo, vale, y ya está que nada que bueno que yo me lo paso bien con vosotros eso eso que queda entre todos os veo unos amigos vale y espero que hayamos aportado algo entre todos mañana seguimos lo que os digo siempre correr la voz vale poner like por fin y la voz correr la voz y, y nada que os dejo ya Pilines, vale es que más de una hora no puedo estar vale no es por mí ¿eh? es por el tema de youtube que un abrazo fuerte mañana seguimos a la misma hora